De Cuando, llega, Cuando llega la patrulla, ah, no, yo, yo la ahí ciudadano. venimos todo lo imágenes. Entonces, ellos me frenaron desde que me frenaron bajo la cámara que hay allá en el coimado. Me llevaron frente a la policlínica y ahí de una vez me dieron con el fusil y ahí yo no supe más. Yo no sé de eso. ¿Qué fue yo no que sé de la piedra. Ve, esas manos son de tirar piedra. Vale, y ya callo. Yo no sé de piedra, manos no son de tirar piedra. quieren abusar con uno, no es quién hace a uno delincuente que es que los partidos gritan que hay cámara donde yo estaba porque tú crees Una mujer que las ahí con ella que estoy yo a no tirar piedras me agarran en la esquina caliente frente a una Gulepa, donde yo trabajo en la carnicería con ella, que es la novia mía, vive al lado. ¿Viste usted rompieron el cristal? No, yo no tiro piedra. Ahí me agarran Y si estoy con ella, ¿y si estoy con ella? ¿Voy a tirar a piedra? Me voy, ¿Eh? si estoy a pie. yo, yo yo voy a, a todo de todo cristal, todo pero todo yo todo todo no un motor, ¿y cómo voy todo a tirar piedra si yo un motor? Entonces me dan ni una vez desde que me agarran. ¿Tú estás loco? Métame, cállese, que yo no sé de cristal. ¿Dónde tú vives? En Vite y Valle, ellos saben quién es. Benjamín Tabera Santo. En la esquina caliente frente a la casa de ella, que esté con ella ahí, ellos hay cámara ahí, ellos hay cámara ahí, que se quite de esa, que se le... Nuestro director regional noreste, el general de brigada licenciado Eduardo Alberto Ten, han sido enfáticos y enérgicos al decir todos aquellos que traten de violar lo que es el protocolo para prevenir que siga propagándose el COVID-19 y que enfrente a nuestros miembros policiales será en esa, misma en esa misma condición, será enfrentado. Por tal sentido, ellos tendrán que responder ante la justicia por las violaciones y los daños a la propiedad pública, que es nuestra unidad patrullera.